Está muy alterada. No, no lo está. Es lo contrario de alterada. ¿Cómo qué? Piensen, dije que estaba muy oscuro y encendió las luces. Alice dijo que necesitaba color y las paredes se llenaron de flores anticuadas. ¿Anticuadas? Leo dijo que no había nadie con quien jugar, así que... Se ofreció jugar con balones. No está alterada. Nos está escuchando. Reacciona a nosotros.